Oh. hey guys mean to me yesterday on Twitter. Here's the thing about being mean. It's a lot easier to be mean than it is to be nice. So mean people, on top of being jerks, they're also lazy and they're uninventive. Being nice takes work. That's why I really like people that are really nice. Ese el blog que me hizo ser fan, ay, que me hizo ser fan de Casey Neistat. La revolucionaria idea de que ser Descortés y buena onda es alto trabajo. Ser descortés o min, como dice Casey esta que voy a tener que buscar la, la traducción porque no sé lo que es, que es en verdad un trabajo muy, muy difícil. Es seguir en contra de todo lo que nos ha enseñado, en contra de todo lo que sabemos, en contra de todo lo que hemos aprendido. Es algo que siempre pensé, pero nunca tuve la lucidez de expresar. Y en verdad es algo muy, pero muy sencillo. Desde ahí puse más atención a los vlogs de Casey y ahí seguí encontrándome con más referencias de cosas que en verdad sentía, pero no podía expresar. Y las palabras de Casey sonaban, pero muy, muy, muy fáciles de entender. Este es el vlog 334 de, de un vlog de Sauce y comienza ahora. Bueno, ser cortés o nice, como dice Casey, nice that. Bueno, en verdad toma un esfuerzo grande. Siento que el desafío es cuando eh, eres cortés y pucha con personas que de repente no volverás a ver de nuevo. Es fácil ahí porque es como no hay ninguna expectativa, no hay nada, entonces uno es cortés y ya es una ganancia en sí misma. El problema es cuando eres cortés con gente que siempre está alrededor tuyo. Pasa una hueá muy extraña en esos casos cuando la gente empieza a esperar de ti lo mejor. Y se acostumbran y se acomodan y es cómodo esperar que otro sea cortés contigo. Eso es lo más más más difícil. Conversaba con la jefa de una agencia que le pasaba eso en, pucha, en su rol de líder. En cómo ella se encontraba que si no era ella la que hacía o daba ese poquito más, las personas no reaccionan, se acostumbran a contar con ellas. Entonces eso se vuelve después como el piso y es súper difícil esa situación. Uno también, eh, pucha, igual es rico que sean cortés contigo también. Difícil. Por ahora voy a juntar con los chicos porque es lunes, lunes de JLA. Es un grupo de gente con la cual es súper fácil ser cortés porque son tan lindos estos cabros. Bueno, hoy día es el día del niño en Entel. No, tengo nada de niño. Es una tarde de desposeamiento, entonces como que... Igual tenemos ese sector, es para la gente que no tiene niños y vamos a compartir ahí. Estamos, están llegando a la gente. Y esperamos pasarlo bien. Igual huele asado por ahí, pero no es de nosotros, lo cual me pone un poco triste. Pero ya me alegra. Son otras cosas. Oh, hermano, qué manera de comer. Oh, Dios mío. Voy a morir. Estamos... No puedo. A diferencia de Casey Neistat, yo encuentro que ser cortés, y más allá de ser cortés, entregar eh, lo que sea, lo que sea que signifique eso, es bastante fácil. La parte difícil es el esperar como el retorno de eso. El retorno de la entrega, el retorno del cariño El retorno de lo que puedas dar Porque no siempre está ¿no? no siempre hay una retribución Esa es la parte más complicada, es la parte más difícil Pero creo que Gary Vaynerchuk Que es amigo de Casey Neistat también lo Explica mucho mejor Gary V lo que hace Y lo que predica es que Le encanta perder, o sea No le gusta perder, le gusta ganar Pero también respeta que Parte del juego, y parte de la ecuación Es perder. Hacer cosas buenas por otros a veces es simplemente entregar. Y cuando tú entregáis algo se pierde. Cuando tú entregáis cariño, entregáis amor, eh, entregáis compasión, empatía, estás entregando algo de ti. Entonces algo de ti se va al mundo. Me gusta esa frase de Gary v, es como respetar el juego, respetar que en verdad puede que no haya retribución. Estoy súper convencido de que uno en cambio el mundo partiendo de uno. Este es el vlog 334, esperando que pucha, nos entreguemos un poco de cada uno en el día a día. Me puse los pachamámicos, pero eso es lo que han andado pensando últimamente. Y el próximo video no sé cuándo vendrá, pero sí voy a estar entregando un poco de mí en cada video. Que suba. Sí, estoy emocionado.